yo soy, como un beso sin rimas, Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida, quiero entregarme a ti, para ser renovado, recibir el amor que siento. al manantial, dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad, a ti te pertenece. su pobreza, y así ya seré, viviendo en tu grandeza, dame a beber de tu amor, seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. tu amor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame a cambiar Ayúdame, ayúdame a cambiar